¿Cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Yo la verdad estoy muy contenta, les voy a decir por qué. Creo que ya por fin me curé del estómago, me parece. Porque bueno, y además vean traigo suéter porque eh, está lloviendo y hace frío Y eso ustedes saben que me pone muy contenta automáticamente Porque ya no hace tanto calor Y les digo tanto que ya pude usar mis suéteres Que es mi ropa favorita, la ropa del calor, el calor Y todo lo que tenga que ver con el calor Lo odiamos en este canal Así que, bueno, entonces hoy estamos de buenas Así que les traje una de mis historias favoritas Las cuales es sobre muñecas Esta me la enviaron por correo eh, Desconozco si tiene algún autor pues si ustedes conocen al autor Pues por ahí me dicen Ahí está Chuck Ahora sí le dejé la puerta abierta Para que sea libre de entrar y salir como quiera Y si se aparece por ahí Pues ahí me dicen los comentarios Porque yo a veces no me doy cuenta De que algo pasa atrás Hasta que estoy editando O a veces ni eso Porque si sí hay eh, bastantes veces Que me ponen que se escucharon cosas eh, Como susurros Como niños riéndose Una cosa así Um, entonces bueno, cualquier cosa pues ahí me dicen en los comentarios Pero bueno, entonces hoy estamos muy contentos porque traemos una historia de muñecas Como ustedes saben son mis favoritas y odiadas al mismo tiempo Así que bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita este Y para que cada que yo suba video pues YouTube te notifique También para que te notifique tengas que ponerle la campanita en donde diga todas Para que cada que yo suba video pues ahora sí te notifique, si no... Pueden pasar 7 años y yo sigo aquí y ustedes no saben. Así que bueno, ahí se los dejo. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y es... No. Y Twitter. en todas estoy activa. Y para las personas que no usan TikTok, en mi página de Facebook estoy publicando todos los videos cortos que subo por allá. Entonces, ¿para que Pues los pueden checar y algunos también los subo por aquí por shorts. Ahora sí, respiremos y vamos a empezar con esta historia, así que adelante. Esta historia tiene como título La Muñeca de trapo, así que adelante. Dice, cuando entré a la universidad, busqué un piso que estuviera cerca de las instalaciones del campus. Yo venía de una provincia pequeña y era la primera vez que vivía sola en la gran ciudad lo cual me hacía mucha ilusión. Al final alquilé un departamento pequeño y con dos dormitorios junto a otra compañera que asistía a la misma institución. Entre ambas apenas se nos alcanzaba para completar el gasto, pero estábamos bien, el barrio era tranquilo, la convivencia pacífica y podíamos ir todo el tiempo a fiestas dentro de la zona, ya que era un vecindario para estudiantes. Un día mi compañera trajo a casa curioso adorno para decorar. Era una muñequita de trapo vestida de manera muy anticuada, con falda larga, una blusita blanca y una capa sobre los hombros. Tenía un gorro sobre los cabellos que me recordó a mujeres del siglo XVIII. Lo más extraño es que su rostro estaba en blanco, no le habían dibujado facciones. Mi amiga dijo que se la había encontrado tirada en la calle y, como le pareció bonita, pues se la había traído a nuestra casa. A mí, sinceramente, no me pareció bonita en absoluto, pero de cualquier manera terminó sentada en una estantería del pasillo, justo afuera de lo que eran nuestras habitaciones. Esa noche ella se fue de fiesta mientras yo me quedé estudiando. Tenía un examen muy importante el día siguiente y no me podía permitir reprobar, ya que ya había descuidado bastante mis notas. Mientras estaba pasando las páginas de mi libro, escuché un sonido afuera, pero la verdad es que no le di menor importancia, ya que era un edificio de departamentos. Cuando algo se cayó al suelo, esta vez sí que me espanté y salí a ver qué pasaba. Las cosas de la estantería se habían caído y encima de ellas se encontraba esta muñeca. Esa maldita muñeca. Enfadada, recogí todo y a ella la dejé boca abajo, ahí mismo en la estantería. Me metí de nuevo a mi habitación y pensé en tomar una siesta. Mis párpados se me cerraban y era más de medianoche. Al poco rato de acostarme, escuché que la puerta se abría. Y lo primero que pensé fue que mi compañera ya había regresado, que me iba a avisar o que me iba a decir algo. No oí sus pasos, pero sí sentí que un lado de mi colchón se hundía mientras algo se acercaba hacia mí. Me di cuenta que era algo pequeño, como ligero. Cuando abrí los ojos... La muñeca estaba delante de mí y tenía la más horrible expresión dibujada en su rostro. Un rostro tan horrible que me estremezco de solo recordarlo. Y que en ese instante me quiso hacer gritar. Pero yo no podía moverme, ya que todo el cuerpo se me había paralizado. Y mientras esa muñeca maligna me miraba, escuché una risita aguda que me puso todos los pelos de punta. Parecía que estaba viviendo un cuento de terror. Nadie te escucha, me susurró con una voz perversa. Aterrorizada, cerré los ojos y comencé a rezar mentalmente, intentando ahuyentarla. Los minutos se me hicieron eternos hasta que a lo lejos escuché el sonido de las llaves de la puerta. Esta vez sí que había llegado mi compañera. Cuando mi amiga entró, recién pude moverme y corrí hacia ella llorando de terror, contándole todo lo que había pasado con esta muñeca. Al día siguiente tiramos la muñeca. Muy lejos de nuestra casa. Y aquí nos manda una foto que es como más o menos cómo se podría ver o cómo era la muñeca más o menos. Uh, aquí, aunque aquí si ustedes le ven tiene como, como una cuerda en el cuello más o menos. No sé si ustedes lo alcanzan a notar. Y en esta pues como que sí trae ojos pero bueno al principio decía que no tenía ninguna facción. Y después como que sí se le había puesto algún tipo de expresión en su cara. Entonces, pues bueno, más o menos es esto lo que ella vivió. ¿Qué son esos ruidos? No tengo idea. Pero bueno, eso es más o menos lo que ella vivió. ¿Ven por qué no me gustan las muñecas? No saben cuántas veces, cuando yo estoy buscando temas de muñecas, cómo me salen, y me salen, y me salen, y me salen historias relacionadas a muñecas de que le pasa esto lo otro, y todas son como muy diferentes, no... No, o sea, sí hay igual después, pero son muñecas totalmente diferentes No es como que un mismo estilo tenga algo maldito o cosas así, no Generalmente son todas diferentes Pero sobre todo yo he notado que es este, más seguido que este tipo de historias pase alrededor de muñecas O de trapo o de porcelana O sea, de plástico tanto así, no Pero de lo que es este, muñecas de trapo o porcelana, que son las que más me dan terror Pues sí yo tenía una muñequita, de hecho si encuentro la foto se las voy a poner para que la vean. Yo la amaba antes, esto fue antes de que me dieran miedo las muñecas. Pero tenía una cabecita de plástico y el cuerpecito era como de trapo. No me acuerdo de esa muñeca que alguna vez me ha asustado. A mí más bien ya lo que ya no me gustaba eran las Barbies, que ese también, pero bueno. Entonces, fantasmitas, esto ha sido toda la historia del día de hoy. Yo sé que estaba un poco cortita, pero no se preocupen eh, que esta vez grabé varios videos para tenerlos seguidos un día después de otro. Entonces, si este quedó cortito, el siguiente va a quedar un poquito más largo y cosas así, ¿ok? Pero bueno, espero que se hayan asustado un poco, que les haya gustado la historia y pues nos vemos al siguiente videito. Recuerden que, como este video salió cortito... Mañana voy a subir otro para que estén pendientes. Así que les mando muchos besos y nos vemos al siguiente.